Presidente Hugo Chávez anunció proceso de expropiación de empresas de alimentos Cargill. Iníciese el proceso expropiatorio a Cargill. Iníciese el proceso expropiatorio y además con investigación eh, judicial. Porque es una violación flagrante a todo lo que hemos estado haciendo. También alertó a la empresa Polar que de no acatar las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional sobre la regulación del precio del arroz era expropiada como lo establece la ley. Nosotros pudiéramos expropiar todas las plantas de la Polar. Señor Mendoza, se lo alerto, porque entonces usted sale y manda sus tarifados abogados y no sé qué a decir que esta es una violación de la Constitución. Ah, bueno, está bien. Si quiere pelear con el gobierno, compadre, allá usted. No es con el gobierno, es con la ley. Aseguró que el proceso de inspección será extendido a otros rubros que actualmente escasean en los anaqueles de los supermercados. De acuerdo.